periodismo de datos es una materia que en lo personal a mí me ayudó mucho en lo que tiene que ver en el campo laboral de la investigación periodística. Ayuda a los periodistas a apoyarnos y darle mayor peso a las investigaciones que queremos sacar a la luz. La materia periodismo de datos une la práctica habitual del periodismo con otras formas de interpretación de la información. Nos sirvió para conocer un abanico de posibilidades al momento de abordar un mismo tema. Aprendimos nuevas estrategias para eh, una mejor visualización e interpretación de bases de datos muy grandes. Todas las respuestas que queremos buscar están justamente en esos datos, pero están desordenadas y lo que necesitamos es aprender a poder leer esos datos y traducirlos eh, a un lenguaje más amable para que el resto de la gente también lo pueda entender. a partir de datos pero estamos más y la verdad es que fue una experiencia muy buena que no conocemos antes de gustar esta materia por eso creo, creemos que es muy buena como herramienta para contar nuevas historias que a partir de Vamos a hacer análisis muy completos y realmente es muy fundamental, más allá de que parezca una redundancia, es fundamental saber y aprender sobre este tema.